Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez Gallego, yo soy neumólogo, eh, jefe del programa de la cesación de cigarrillo de la Fundación Neumológica. Hoy vengo a hablarles sobre cinco cosas que no sabíais acerca del de cigarrillo electrónico o los vapeadores. La primera, los vapeadores o cigarrillos electrónicos o dispositivos de administración de nicotina son dispositivos electrónicos que funcionan con batería, y los cuales al, al vapear o, o fumar estos dispositivos este vapor se calienta, lo inhalas y es lo que produce afectación en los pulmones este humo contiene ciertas sustancias eh, como la glicerina, propilenglicol glicol, nitrosaminas o benzopirenos que pueden ser tóxicas para los pulmones la segunda cosa los vapeadores o dispositivos electrónicos eh, también pueden producir daño desde el punto de vista respiratorio. Ya estudios avalados, de hecho New England de, esta, de hace 15 días demostró que los pacientes que se siguieron durante 8 años con el uso de vapeadores, desarrollaron una enfermedad llamada pronofilitis postactiva asociada a fibrosis de la virgencia La tercera cosa, los vapeadores, hubo eh, una epidemia en 2019, daño pulmonar agudo asociado al uso de vapeador, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes. La cuarta cosa, produce daño a los que están cerca de nosotros. ¿Qué quiere decir? No solamente al que inhala y vapea, sino también a los que están a nuestro alrededor. Recientes estudios publicados en el Reino Unido demostró que los que conviven con, con usuarios de vapeadores producen síntomas de bronquitis crónica e incluso pueden desarrollar asma. Y la quinta cosa, de, recientemente también en los Estados Unidos, el JAMA, la revista americana de, de medicina, publicó que hay un aumento en el vapeo de cannabis o marihuana. Quiere decir, al vapear la marihuana líquida no es el 21%, sino el 70% de toxicidad que puede producir el inhalar esta sustancia. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Instagram, Twitter o Facebook, donde habrán otros temas acerca de la salud respiratoria.